Bueno, buenos días a todos y todas. Muchísimas gracias por acudir aquí a este salón de rueda de prensa, a los que estáis presencial y a los que estáis por los canales y las redes. Bueno, tenemos el placer de presentaros hoy eh, la segunda edición de los presupuestos participativos del barrio de Torrero. Como ya sabéis, el año pasado, el año 21, iniciamos esta etapa en la que intentamos y hemos conseguido, la verdad, abrir la participación ciudadana, en este caso eh, un 30% del presupuesto municipal de la Junta de Distrito de Torrero para que aquellas entidades, asociaciones, vecinos y vecinas o dispositivos municipales pudieran participar en lo que es tomar decisiones con relación a dónde van nuestros presupuestos. Mañana, día 2, miércoles a las 18 horas, en la Sala Venecia, haremos la presentación oficial, como veis aquí en el cartel, a la cual invitamos a todas las entidades, vecinos, vecinas y, como decía, dispositivos municipales que quieran participar en esta segunda edición. Como recordaréis, estos presupuestos participativos son validados en la Junta de Distrito. En el pleno que realizamos el pasado día 22 de febrero se ratificaron las bases en las que ha participado la mesa de seguimiento, que es la que las ha diseñado. Estas bases estipulan la forma en la que se puede participar, las diferentes áreas que están relacionadas pues, con el medio ambiente, la cultura, todo lo que tiene que ver con temas de salud y también educación. Eh, una vez pasada la experiencia del año 21, que por cierto ya está colgada en la página web, tenéis la memoria por si alguien la quiere analizar nos encontramos con que ha habido una gran aceptación por parte de las personas vecinos y vecinas de Torrero, así como las asociaciones y entidades, y en, es, en ese ámbito de intentar ampliar las cotas de participación y hacer de una democracia participativa y real, nos hemos embarcado en esta segunda edición. Como vuelvo a decir, el 30% del presupuesto de la Junta de Distrito será decidido directamente por vecinos y vecinas, a los cuales les una una relación de vecindad con dicho barrio y todos aquellos mayores de 14 años podrán participar. Para nosotros es un orgullo porque seguimos siendo referente a lo que sería la participación ciudadana y los presupuestos participativos. Ya sabéis que tristemente por tercer año el Ayuntamiento de la Ciudad, eh, dirigido por PP y Ciudadanos, ha declinado poder participar y utilizar esta propuesta que a nosotros nos parece que es ensanchar los cauces de la democracia y desde Torrero, por petición de la vecindad, pero también porque hay un trabajo de largo recorrido, ya sabéis que Torrero es un barrio con una cantidad ingente de entidades de redes que estaban reclamando mayor participación en los asuntos de todos y de todas y de la distribución del dinero de todos y de todas, hemos conseguido mantener esta segunda edición. Es un instrumento de participación democrática. Nosotros, en ese sentido, vamos a seguir ampliando cotas. Decir que esta segunda edición, evidentemente, hemos hecho una reflexión con relación a lo que supuso el año 21. Hemos hecho análisis de las cosas que mejor funcionaron y de aquellas que se pueden mejorar. Y hemos valorado, por ejemplo, que habíamos hecho todo un trabajo importante con el tema de la brecha digital, teniendo tres días de votación presencial, hemos llegado a la valoración de que para poder alcanzar este objetivo es necesario simplemente un día y hemos variado alguno de los conceptos y algún planteamiento. Básicamente, por deciros también, eh, hemos hecho una reflexión sobre lo que se ha llevado a cabo, nos hemos encontrado con que proyectos como los que se elaboraron el año pasado en relación, por ejemplo, a la biciescuela, que es un ...una escuela de circulación ciudadana con el tema de la bicicleta... ...que está además imbricado con diferentes dispositivos municipales... ...ha tenido mucho éxito... ...también el proyecto de Torrero Espacio de Memoria... ...ha sido uno de los más valorados y que ha tenido mucha implicación... ...y por ejemplo también todo lo que tiene que ver con una pintura mural... ...que se hizo en el, en el ámbito del centro de salud de pediatría... ...que ha sido muy reforzado, y muy bien valorado por los vecinos y vecinas... Así que, sin más, invitaros a todos y todas a mañana, a las 18 horas, en la Sala Venecia, donde vamos a hacer la presentación oficial. Ya tenemos todos los mimbres, evidentemente hay cosas que no podemos determinar porque tienen que ser a través de la participación de vecinos y vecinas. Y bueno, deciros que efectivamente nos sentimos eh, contentos de poder presentar este proyecto porque significa la consolidación de un gran trabajo. Quiero agradecer desde aquí públicamente a todos los compañeros y compañeras de la Junta Municipal de Distrito, porque es un proyecto que sale por unanimidad, todo el arco político así como la participación de los técnicos municipales por supuesto, personas que están en la Junta Distrita aquí mismo está Eva, que es una de las vocales, como Germán ambos están ahí trabajando denonadamente pero efectivamente es un proyecto coral en el cual creo que estamos consiguiendo cotas de mayor participación así que Muchas gracias y si tenéis alguna pregunta estaremos encantadas de responderos. Me parece que te van a poner el micro, no sé si es porque es obligatorio que se grabe o porque... Yo te he oído, pero así nos oyen todos. Nada, simplemente un poco cómo va a ser la presentación de mañana, si hay algún orden como tal a seguir o... Sí, sí, eh, no sé si conoces la Sala Venecia. La Sala Venecia para nosotros es un emblema porque es una sala de cine que es prácticamente la única sala de cine que existe en Zaragoza, que está en uso. Es además donde se gestó la Asociación Cultural Gallinero, que es a partir de ahí de donde surge el Festival de Cine de Zaragoza. Por lo tanto, es para nosotros es un elemento icónico. Es una sala que permite un gran aforo y que nos permitirá proyectar eh, un audiovisual para ver paso a paso cómo hemos diseñado esta, este, estos presupuestos. Entonces, podremos ir clicando directamente en la página web del Ayuntamiento, porque se me ha olvidado deciros que, lógicamente, al ser un proyecto de ciudad, está alojado en la página web municipal. Ya a partir de mañana todo el mundo podrá entrar, ver las bases, ver los requisitos, ver a los plazos de presentación y cualquier otra duda que se pueda plantear. El acto será un acto amable de presentación, un poco de valoración de lo que se ha hecho, porque también en la misma página web aparecerá la memoria del año 21. Y bueno, va a ser un acto, pues como decía, de información y a partir de ahí, el año pasado, porque está Eva presente también, Eva Pérez, nuestra compañera vocal, después de la presentación se nos sugirió hacer otra reunión, un poco de poner en común los proyectos y fue una cosa que ya fue de por sí una de las que más interés causó, que, que al ser una propuesta de cooperación, no una convocatoria de subvenciones, donde ahí hay una competitividad, una concurrencia, al ser una fórmula de cooperación, eh, nos encontramos con una reunión de todas las entidades que estaban interesadas, y vecinos y vecinas, así como dispositivos municipales, que colaboraron entre sí para no competir. Por ejemplo, el que os he comentado anteriormente de biciescuela, que es una cuestión de mecánica básica y circulación de bicicletas, se hizo en colaboración de diferentes dispositivos, del centro de tiempo libre, la ludoteca, etcétera. Con eso, en vez de presentar cada entidad un proyecto, al ser proyectos que tenían que ver con la movilidad, se aunaron. Y por lo tanto, para nosotros fue ya de por sí un éxito. O sea que mañana va a ser un acto muy amable, en resumidas cuentas. Muy bien, muchas gracias.